Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este vídeo, es algo que me han pedido muchos seguidores, es cómo anclar este equipo a la barra de tareas. Me refiero a esto que sale aquí en el explorador de archivos, pues cómo tener esto aquí, en la barra de tareas. Es bastante sencillo, así que vamos al lío. Tenemos que copiar esto de la descripción del vídeo, ahí lo voy a dejar. Vamos a ir a un espacio en blanco de la barra de tareas vamos a darle a nuevo acceso directo en este cuadro que nos sale vamos a pegar eso que hemos copiado le damos a siguiente le damos a siguiente y nos va a salir esto esto es el acceso directo a una carpeta que contiene todas las aplicaciones y herramientas pues aquí debe de estar este equipo por orden alfabético aquí lo tenemos pues si le dan al botón derecho y después le dan a crear acceso directo nos sale si lo queremos hacer le damos a que sí vamos a este acceso directo que hemos creado pulsamos con el botón derecho de ratón le damos a mostrar más opciones y ahora sí nos sale a anclar a la barra de tareas. Ya lo tenemos aquí. Ahora podemos hacer clic y nos lleva directo a este equipo. lugar donde tenemos nuestras carpetas principales y nuestras unidades de disco duro y dispositivo de almacenamiento. Vamos. Pues nada más. Espero que os sirva sobre todo. Y bueno, si ha sido así, pues dejadme un like. Sobre todo que tengan un buen día. Chao.